Moreno Barbita y un estel, estrella, son estrellas los que salen aquí. Yo me siento orgulloso porque yo era el chamaquito y lo escuchaba right. a ellos. No que ellos son viejos, sino que. Right. Tú entiendes que después que yo crecí, cogí el artistaje sí, sí. y, y he compartido con ellos. Como lo es dinámico. <risa> Tú te hablando de ya, no te sientas viejo y te manera, oye, estaba el no, pues, ma A la mamá mía tuve a dinámico. Ay, <risa> sé que. Frutean en el calle. ¿Eh? ¿Tú entiendes? Tú eres activo y adelante muchachos Moreno Barbita y y, y, y membresía y membresía, membresía ¿Eh? buenas tardes pueblos macorizanos y, eh, espérate, año, espérate, Morel, entero, ¿y no estaba aquí en la entrevista de eh, no como son entrevistas buenas tú te aprovechas tú no viniste no aquí ahora señores todo el mundo está vuelto loco con, eh, con este tema, porque este tema se refiere a lo que estamos pasando, porque bueno, la gente ha olvidado, no se puede olvidar eso hasta que no se resuelva, ¿entiendes? Que la, ustedes como jóvenes, ya que somos criticados porque la juventud, el desahogo de un joven ahora mismo que no quiere coger la calle es un micrófono que tiene que eh, expresar lo que está viviendo y nosotros como Franco Macorizano hemos pasado por muchas ¿eh? y estos jóvenes... Eh, cogen parte de su tiempo, porque la gente cree que cantar es un hobby, mentira, sí. es un trabajo porque tiene que buscar cuarto para producir de todo, si usted le debe 500 al productor ya está desacreditado Moreno, cuéntanos y los muchachos aquí eh, cómo surgió esto de Basta ya bueno, eh, como le dije, buenas tardes. Gracias por aceptarme la invitación. Eh, esto viene de todo lo que pasó aquí en Macorís. O sea, eso me surgió como que no, yo nunca vi a nadie haciendo algo, ni, lo, ni, lo, ni el gobierno ni la policía. So, lo que yo hice fue un llamado a mi pueblo y a mi país a ver si prestan atención a aquellos que están haciendo las cosas mal hechas, ¿me entiendes? Eh, entonces hablé con el productor, el Pharao Entertainment, escuchó eh, lo que yo tenía pendiente, le gustó. Entonces llamé a Dinámico, que es uno de los mejores que hace el coro aquí en San Francisco de Macorís. Llamé a Caedal, que le di a la residencia a Macorizana. La cédula. La, la cédula Macorizana se la di a él. Y llamé a membresía que lo tengo en el teléfono, señores. No sé, no gordo, ¿por qué no? Que venga. El trabajo, ¿Qué es lo que membresía? ¿Qué es lo que Membresía, dile hola, dile hola. en la calle está un poco caliente. Gordito, estás tranquilo, tú sabes no, que uno. Ah, está, está caliente. ¿sí? Es que que Ahí está, membresía, uno de los mejores raperos que tenemos aquí. Eh, trabajando para que la gente vea, eh, Trabajando. Y, y el muchacho está activo siempre con su música. Mi hermano, ¿cómo te sientes participar en este proyecto? agradecido, bendecido, me siento, gracias a Dios me siento bien por todo lo que estoy viendo, los comentarios positivos que siempre nos dejan ahí los oyentes y ya tú sabes, siempre estoy activo cuando haya que hacer trabajo y proyectos así bueno yo estoy incluido, olvídate Muchas gracias, muchas gracias. Membresía, que le fue, fue el que abrió el nervoso y le metió la calle, está caliente, picante, picante, picante durísimo. Membresía, seguido del coro de Dinámico. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cada día más un, indo, un inocente se muere por bala perdida. Menor y alma guata los dientes, será mejor que corra por tu vida. Donde quieres, son Apache. Aquí el bloque está caliente. tiguer y almahuata los dientes. Si te descuida, te dan en la frente. Cuídate, cuídate, cuídate, cuídate. cuídate. Eso? Oye, cuídate. Que eso no es de que más ¿no? el estudio. Eso es de ahí, ahí. Sí. ¿Cómo te sientes participar en este proyecto? Bueno, súper bien me siento de participar en este proyecto porque es algo que trata de nosotros, de todos todo lo que está pasando en San Francisco de Macorís, igual que en el país entero. Por eso nosotros decidimos ponerle basta ya, cuídate a la canción, porque no se le puede poner basta ya. Porque aunque uno diga basta ya, la delincuencia nunca va a parar, nunca va a parar todo esto malo que está pasando. Por eso le pusimos cuídate, porque aunque la cosa no pueda parar, sí te puede cuidar, ¿tú entiendes? Claro, Súper claro, agradecido eso. de participar en este proyecto. Bueno, continuo, continuo Alcaeda, que no tenía la oportunidad de conocerlo Y tiene un buen talento, muchacho Explícanos de dónde tú eres Y cómo te sientes en este proyecto Ah, po, po, po, buen día por la tarde Y que hay en la casa Gracias por lo del buen talento este ¿Qué te digo? Ya te están diciendo los muchachos No sé si en que fue para que la población Coja conciencia Nosotros estamos altos de tanto abuso Llévate de mí yo creo que ya está bueno y Moreno Barbita me llamó. Y ese hombre, yo no le digo nada que no, y más si es vaina constructiva, llévate de mí. Claro, que son aportes a la sociedad, aunque a otra persona no le guste, pero están aportando, claro. concientizando a lo que esos jóvenes que andan desorientados, sí, sí, muchas ¿eh? de haciendo daño, quizás por dos pesos, estos muchachos en música. Eh, eh, están reflejando lo que hay que estarse tranquilo. Claro, uno le, sí. le plasmó ahí criollamente para que ellos puedan entender sí, un poquito sí. más, porque hay gente que no tiene la educación por no hablarle de uh, pero sí. la gente entiende. Que, recordaste claro. varios de los casos, el caso de Loara también, lo recalcaste en el tema, sí, ¿verdad? Sí, sí. que fueron impactantes. Que aquí fueron impactantes, que todavía no se han resuelto, que tú sabes lo que pasó en, este no, muchacho, día, en el tema. No, muchachos, que el pueblo me dijeron ahí en que ¿Cómo tú te sabes esos casos y tú no eres de San Francisco y yo porque sonaron, compañero? <risa> <risa> <risa> <risa> normal. Claro, claro, así las redes sociales de ustedes. ¿Y dónde pueden, en, en qué canal pueden eh, ver lo que es Basta Ya? Bueno, se pueden dirigir a la plataforma de Alex Díaz, que fue donde le estrenamos. Alex, hermano! Sin límite. Ahí está sin... Eh, sí, apoyando, apoyando siempre lo que es el talento aquí de San Francisco. De San Francisco gracias a Dios y a ustedes por darnos el bre y la oportunidad de poder presentar el proyecto. Adiós, siempre que pongamos adelante, porque es el que va comandando claro, el barco. Claro, Llévate de mí. así es. Señor, entonces, entonces, espérate que fue las redes. Eh, te <risa> pueden ir a Instagram, <risa> arroba, a Carrellita Bajo Alcaeda, a la YouTube también, Entrenamos un, te un tema que se llama Enfermita. Denle para allá con una nueva exponente que Lula, está en luna. Estados Unidos, durísimo. Denle para allá. Po, po, po, po. ¡Ah! Ya. <risa> ¿Eh? dinámico Dinámico. Ey, sí la no, participación la payola allá. mía que yo salía ahí metieron ahí cabre, cómo, el <risa> cabre, <risa> Ese, ya pero es famoso cada cada que lo bueno para que me sigan ahí dinámico en Instagram Facebook y en YouTube también en todas las redes como dinámico ya tú sabes apoyen a su talento, Franco la Macorizano. la chin, chin de la canción para despedir, señores. Cuida muchas dice, gracias, cuídate. cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate que de verdad aquí no se juega.